yo soy David Santa Cruz, también conocido como Arroba La Banquetera, y hoy hablaremos de tartas dulces que quedamos en el programa pasado de que íbamos a completar, hablamos de tartas saladas, y nos acompaña... Yo soy Pola Hurtado, o Pola 3, así me pueden encontrar en redes, soy autora de polacocina.com y llevo muchos años cocinando. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Amaro, y me pueden encontrar en mis redes sociales como el Tati Amaro, tanto en Twitter como en Instagram. En el programa pasado estábamos hablando íbamos a hablar de tartas dulces y tartas saladas, pero nos fuimos alargando y quedó pendiente la segunda parte, que es justamente hablar de la parte dulce. Eh, Sebastián nos dio una receta muy básica para la pasta, que puede servir para, tanto para las dulces para las, como para las saladas, que eran 250 gramos de harina, 150 gramos de mantequilla a temperatura ambiente que se pudiera hacer como pomada, un huevo, una cucharada de sal, una de royal y tres cucharaditas de azúcar. Eh, perdón, una cucharadita de sal, no una cucharada, una cucharadita de sal. ¿Estoy en lo correcto? Todo eso se mezcla sin meterle las manos con un tenedor o con una espátula. Se Ya una vez que se haya amasado, se necesita un poquito de... De hidratación le pueden poner un chorrito de agua fría o de vino blanco y se mete unos 20 minutos al refri para poderla manejar. Después se pone sobre un, eh, una base, un molde para pie o para tarta, que son los clásicos redondos, se aplana, se puede precocer o no y luego ya le ponemos el relleno que queramos. Yo me puse a experimentar, soy, tengo que reconocer soy pésimo para las cosas dulces, eh, y para las tartas solo he hecho, para las cosas dulces <ríe> para las cosas dulces solamente solamente es, para no. la repostería <ríe> me va a y en esta ocasión fui al pueblo me traje de mi mamá y me traje unas manzanas unas manzanas muy lindas que son este tipo de, de manzana criollita que le llaman así rayadita muy ácida, muy rica y entonces la rebané la rebané en gajos. Para, para quienes nos están viendo en YouTube, eh, estoy mostrando la tarta, cómo quedó. Eh, lo que yo hago con esta tarta, que es muy, muy sencilla, muy básica, es cortar la manzana en gajos, se le saca el corazón y ¿no? eh, las semillas. Eh, la pongo, a, para que no se me oxide, la pongo a remojar con, en una solución de agua con limón. Agua, agua, con limón, ¿no? Con medio limón. Y ahí la pongo para que no se oxide y no se haga fea en lo que voy cortando todas las manzanas. Eh, más o menos unas, en este utilicé unas 10 manzanas medianas, 10, 12 manzanas medianas, y fui poniendo una capa de manzana, le puse un poquitito de azúcar porque estas están bastante dulces, ahí es como también cosa al, al gusto, canela en polvo, manzana, azúcar, canela en polvo hasta llenar el molde, y lo metí al horno a 180 grados durante aproximadamente 40 minutos. Entonces, y esa es muy sencilla, es como lo más básico. Es algo que aprendí a hacer de niño, niña-adolescente, como de las primeras cosas que aprendí a cocinar. Entonces, no hay mucho pierde. O sea, si lo puedo hacer yo, lo puedo hacer prácticamente cualquier persona. Fíjate que ahorita que dices eso, yo también lo primero que aprendí a hacer fue pay. Estaba un poquito más morra, creo que tenía como siete años. Y mi mamá vendía pais de limón. Se lo vendía a los restaurantes, una cadena que no, no voy a nombrar en el programa, pero vivíamos en Villahermosa y no les llegaban los pies de Ciudad de México. Entonces, pues mi mamá se puso al tiro a vender esos pies. Y yo me acuerdo que llegaba a la escuela, y digo que tenía como 6, 7 años, porque creo que iba en primero de primaria, y órale, a exprimir limones, y a hacer pay de limón, y a hacer merengue, y a usar la salamandra. Entonces, yo creo que a mí el amor de la cocina me entró por los pies, precisamente. ¿Es la salamandra, perdón? La salamandra es la parte del horno que está abajo de la flama. Entonces, doras el merengue, con el, eh, le dicen broiler también en inglés. Sí, Entonces, que ya los, los hornos modernos ya casi no traen, fíjate. Ya casi no traen. Antes tenían un compartimento abajo uh -huh, sí, con la primer, el primer horno que tenía mamá, sí que lo tenía eso. Uh -huh. Bueno, ahora puedes usar un soplete de cocina para hacer ese tipo de cosas. Pero pues sí, me tocó aprender a la antigüita y pues con esta costra de galleta que ahorita íbamos a hablar de que el pie dulce se presta más a no tener que batallar con la masa porque podemos hacer una masa muy sencilla a base de galleta molida. Yo le pongo coco este, deshidratado también para darle un poquito más de interés a la masa, azúcar y mantequilla. Y entonces cubres el fondo de tu, de tu molde con eso y ya no estás batallando que si la temperatura, que la mantequilla, que etcétera, etcétera. Entonces creo que para Dulce eh, podemos hacernos las cosas incluso más sencillas. Claro, oye, por cierto, hablando de mantequillas y sin meternos en temas de, de marcas, eh, aunque podríamos, digo, aquí nadie nos patrocina todavía y no tenemos compromisos con nadie, pero... Yo sí recomendaría, por ejemplo, que vean las etiquetas de las mantequillas. No todas las mantequillas sirven para, lo, para hacer repostería. La repostería, hablábamos antes de empezar el programa, es, requiere mucha precisión. Quizá por eso muchos nos da miedo. Eh, requiere como mucha precisión y, por ejemplo, hay que ver el porcentaje de grasas que tienen las mantequillas. Ver que de preferencia no tengan saborizantes ni colorantes. Entre más blanca sea una mantequilla, es más pura, al menos de lo que encuentran en el, super, en el supermercado. No. El, el porcentaje de una mantequilla de calidad es 84 a 86% de grasa, me van a decir la mantequilla es grasa, pero la mantequilla es una emulsión de sí. un poco de líquido con, con grasa, entonces ese es una buena, este, esa es una buena proporción. Sin embargo, hablando de sobras, yo generalmente la crema para batir que me sobra la hago mantequilla y es una forma de tener una buena, este, una buena calidad de mantequilla y de no gastar tanto, porque es cierto que la mantequilla puede ser un poco cara. Entonces, si tienes crema para batir, eh, la bates, la bates, la bates, llega al punto de chantilly, y pasado el punto de chantilly, se convierte en mantequilla, se separa del buttermilk, la tienes que colar, y tienes tu mantequilla casera. Sí, que también aprovechando el tema de las sobras, Muchas veces la mantequilla también la podemos utilizar o cambiar, por ejemplo, por aceite de oliva, o aceite de canola, aceite de... ¿El de coco que ahora está de moda? El aceite de coco que ahorita es increíble y que no, además es muy utilizado porque además también te sirve mucho para perfumar y, y es rico. El aceite de cacahuate que también últimamente se, se suele utilizar. Eh, hay una infinidad de aceites que podemos utilizar para tratar de cambiar a veces una receta que si por x o y motivo no tenemos la mantequilla en ese momento podemos utilizarla por ejemplo la tarta está la mezcla está típica de mantequilla con galleta molera. galleta maría Ajá. podemos a veces utilizar un poco de aceite de coco y queda queda increíble claro o, o galletas de animalitos también funciona Mantequilla, nuez de, molida. mantequilla de cacahuate. Uy, la de no es molida es una pasada. No es molida. O, o también puedes incluso a veces moler un poco de avena, moler la avena y se la agregas. Utilizas una, una parte. Mantequilla de cacahuate. Mantequilla de cacahuate no. La mantequilla de cacahuate tiene un nivel de azúcar que te va a caramelizar y se te va a quemar el azúcar si lo usas para la, para la base. Precisamente yo tengo una receta este, de, de pay de limón con aceite de oliva, que es súper interesante porque no sé si se han dado cuenta que el aceite de oliva pica. Ajá. El aceite de oliva cuando lo tragas tienes la sensación de que pica en la garganta, entonces con el limón... Queda súper bien y este es, es un pie, este, les voy a dar la receta, es muy sencillo porque para la masa lo que vas a hacer es juntar todos los ingredientes y como el aceite de oliva no tiene este problema que decíamos de las temperaturas, lo desmoronas encima de tu molde y lo aplastas con la mano y ya tienes tu masa. Entonces eso se hace con una y media tazas de harina, un tercio de taza de azúcar, media cucharadita de sal, dos cucharadas de agua y media taza de aceite de oliva, de preferencia extra virgen, porque queremos que resalte el sabor del, del aceite en, en esta en este postre en particular, pero si no tienen extra virgen, le pueden poner otro aceite de oliva. Entonces, como les decía, vamos a precalentar el horno a 180 grados centígrados, vamos a desmoronar esta mezcla sobre el molde, la vamos a aplanar para que quede pues, bien cubierto. Y... Este, vamos a hornearlo por 35 minutos, la pura masa. Y luego en el relleno vamos a, para el relleno es una taza de azúcar, un cuarto de cucharadita de sal, dos cucharadas de harina, tres huevos, tres yemas de huevo, la ralladura de un limón grande, que pues está padre porque a veces utilizamos el jugo, pero no utilizamos la ralladura de, de limón, media taza del jugo de limón, que generalmente son tres grandes. Y un cuarto de taza de aceite de oliva también. Entonces vamos a mezclar todo esto para que se espese. Caliento en una olla de fondo grueso. Es importante el fondo grueso para que no se queme. Y lo hagamos espesar por cinco minutos hasta que tengamos una natilla. Sacamos la costra de, del horno, le ponemos esta mezcla y la regresamos 12 minutos más al horno. Va a salir de un amarillo precioso que me encanta que... El, el color amarillo del pay de limón se lo dan las yemas de huevo, ¿no? Entonces queda súper brillante. Cuando lo sacamos todavía en el centro se siente un poquito como que se mueve, como que baila, pero una vez que se enfría y que lo metemos en el refrigerador, se cuaja y este sí lo hago sin merengue porque me gusta que resalte mucho el, el sabor precisamente del aceite de oliva. Entonces, si se fijan, pues es un postre bastante barato. El aceite suele ser más barato que la mantequilla. No lleva la, la galleta y es un postre que les garantizo que van a brillar en sociedad. Lo he intentado también con mandarinas, lo he intentado con naranja sanguínea. Mi favorito siempre va a ser el limón porque esta acidez con el aceite de oliva resalta bien rico. Mira, para los que dicen que el limón solo sirve para el ceviche. <risa> Aunque yo siento que en México le decimos parejo pay o tarta. Sí, que la diferencia es la, cap, la tapa, ¿no? La tapa, la tapa del pie, pero por ejemplo, pues decimos pie de limón, ¿no? No decimos tarta de limón, este, cuando no tiene esta costra, pero bueno, cuando es más abajo y después del relleno más arriba, se llama pie. Y en ese caso es este, donde quiero volver al tema de las sobras, porque este es el momento cuando ahorita, por ejemplo, que los duraznos están súper dulces y que son kilos y kilos y kilos, Puedes hacer tus duraznos en almíbar, pero pues cuando vas a comprar, por 20 pesos vas a comprar así, una cantidad enorme, ¿no? Entonces, lo que puedes hacer es este tipo de pay que son de mermelada. Y lo que vas a hacer es poner la fruta a cocer con azúcar, primero en una, en una olla para reducir los jugos, para concentrar el sabor, y después lo vamos a hornear dentro de un pay Que como decíamos la vez pasada, puedes precocer la masa, o puedes a la masa espolvorearle un poquito de avena para que absorba el exceso de los jugos y después este, ya ponerle la fruta. A mí me gusta en el momento de cocinar la fruta ponerle un poquito de fécula de maíz o de fécula de tapioca para que los jugos se espesen y, no y no tengamos este, pues ese problema de que la masa se siente mojada. ¿no? Esa es la diferencia con un país simplemente, que en la parte de arriba... El, el, el, el rejado que le hacen es para que la masa no se encoja, para que esté como que se atoren entre, entre ellas las tiras de masa y no se encoja y quede pues del tamaño este, de la masa normal. Ya después puedes hacer el diseño que tú quieras, ¿no? Oye, y, y hablando un poco, lo, dándole sentido a lo que estábamos hablando antes de grabar, que efectivamente muchas personas tienen miedo a la cocina y particularmente a la cocina cuando se trata de hornear paes o de hornear pasteles o que tenga que ver con repostería porque de alguna manera implica tener mucho, mucho cuidado con las medidas, con las temperaturas. Es muy caprichosa muchas veces la cocina en este sentido. Cuando le agregas un poco más ya no queda. Cuando te pasas por 10 gramos de mantequilla ya no te queda. Cuando te pasas de cierta temperatura ya no queda. Pero creo que en este, en, de esta manera las tartas son quizás son un, un, un, un nivel abajo de, de esta complejidad que implicaría, a diferencia de hacer un pastel, permite de alguna manera muchos más errores que a veces por cambios de temperatura o a veces cambios de ingredientes no necesariamente se tengan que ver reflejados en la preparación de un pie, ¿no? Yo tengo una receta que es infalible y que es lo más sencillo, que utilizando la misma masa que acaba de dar Pola, eh, podemos utilizarlo como una masa, ya que tengamos la masa del, la, del pie, y podemos en una misma, en una, en una licuadora, ponemos una lata de leche condensada, eh, una barrita de mantequilla, eh, una taza de harina, que sí previamente lo tenemos que haber tamizado. Dos cucharadas de polvo de hornear. Tres huevos. Tres piezas de elote o dos piezas de camote, limpio, cortado en cubitos. ¿En crudo el camote o, sí, o, o, o sí. en, en cocido? Sí, en crudo, en crudo, en crudo. Y media lata o media taza de leche leche normal, y todo lo vertemos en la licuadora y lo molemos hasta que tengamos una pasta, una mezcla como una natilla que era comentaba comentaba Pola. Eso se trabaja alrededor de unos 5 minutos en temperatura, eh, velocidad media. Y luego lo vacías esto en el horno, perdón, en, el, en la costra, y lo horneas alrededor de unos 15 a 20 minutos a 180 grados. Y queda cuando lo sacas, además puedes hacer. Hay un truco: lo puedes sacar, hacer un barniz con un poco de miel o hacer un barniz con un poco de azúcar glass y lo puedes volver a, y le echas un poquito de agua y lo puedes meter unos 5 minutitos más al horno. Y cuando lo sales, sacas del horno, va a tener justamente una capita brillante, buenísima. Y es un postre muy sencillo de hacer, muy rendidor. Muy económico, muy barato, que creo que pueden utilizarlo y aprovecharlo para utilizar en esta temporada. Fíjate que eso, eso mismo que, que haces, y yo lo que hago también es que hago una mezcla de mantequilla con harina y nuez o almendra, etcétera, un poco ahí este picada pero como groseramente, se lo espolvoreas encima y entonces ya no vas a tener este terminado que dice Sebastián como súper lisito, brillosito, sino una cosa más rústica que va a tener un poco de crunch y lo que me sobra de la masa lo extiendo y con cortadores de galleta y entonces encima de la, del mismo pie como las estrellitas o las florecitas y todo para no desperdiciar la masa, ¿no? Claro. Les recomiendo que se den una vuelta por el Instagram de Sebastián, que es @elpateamaro que acaba de abrir, para que vean las bellezas de Pais que hace. Que también ahí está el juego del estético. Yo les, les invito a todas y a todos que se pongan a jugar un poquito con tratar de adornar los Pais. Eh, Tienes uno ahí de crema pastelera. ¿Tú, tú eres muy bueno con el tema de la crema pastelera, Sebastián. ¿Cómo la haces? Verdad? Eh, la crema pastelera tiene su particularidad, tiene su chiste tiene su punto de cocción. Para una buena crema pastelera, les digo las cantidades, son 3 yemas de huevo, 15 gramos de harina, 20 gramos de maicena, 450 mililitros de leche, 4 cucharadas de azúcar y 50 gramos de mantequilla. Para que se den una idea, 15 gramos de harina equivalen a una cucharada sopera bien llena, Ahora, el chiste, para que no se te haga un huevo revuelto pones la crema o la leche a calentar. ¿Por qué dije crema? Porque puedes utilizar la regla de tres. Que es, si vas a utilizar un poco de crema, puedes utilizar 150 gramos de crema por 300 gramos de leche. Lo pones a calentar a fuego bajo en una olla. En el, ya que empieza en un ligero hervor, agregas la azúcar para que ayude a a, a disolverse una cáscara, perdón, se me ha olvidado, la cáscara de un limón, sí, textual la cáscara de un limón, sin la parte blanca porque la parte blanca generalmente amarga. La vainilla, si es vainilla natural, qué mejor, si es vainilla de frasquito adelante, una cucharada. En cuanto ya empezó a hervir perfectamente, apartas esa crema hoy, con esa leche con ese azúcar hervida y tienes un poco de la harina cernida, la maicena cernida, las yemas en un mismo bol. Empiezas a batir y echas en un bol aparte la crema y la leche hervida en esta mezcla y lo vas batiendo mientras lo vas echando en forma de hilo. Ojo, esto es importante hacerlo de manera rápida para que no se te cocine fuera, de lo, fuera del calor. Ya que es la mezcla se te, se te volvió homogénea, Vuelves a pasar esta mezcla al caso donde estabas calentando la, la leche. Te puedes ayudar aquí, generalmente es una buena opción pasarlo con un colador porque muchas veces al momento de batir quedan grumos o a veces hay partes del huevo que se cocinan y no se terminan de emulsionar perfectamente. Cuando lo pasamos por el tamiz, estos restos quedan ahí atrapados y lo dejas hirviendo unos 15 minutos a lo mucho a veces 10 minutos. En cuanto empieces a pesar, cortas la, la temperatura, cortas la cocción y dejas que se enfríe. Esto es bien importante. Antes de montarla sobre la tarta, tiene que estar relativamente fría para que cuando lo podemos extender de manera homogénea en la costra, no nos queden los típicos huecos que se hacen. Y además, si lo haces caliente, vas a humedecer la, la la costra y es, un deseo, es algo que no queremos. Fíjate que, que yo la hago muy parecida y me brinca que no le pongas mantequilla. Yo cuando ya se está entibiando, un poquito mantequilla un poco de mantequilla y con la licuadora de inmersión, por si se me fue, hay un pedacito, lo que dices, este, como ya está muy espeso para volverlo a colar, este, con la licuadora de inmersión y un poquito de mantequilla para, para suavizarlo un poquito, lo mencioné en los ingredientes, más no lo mencioné en, la, en esta parte. Tienes toda la razón. Paul. ¿Existe el riesgo de que se corte o no? No, no tiene. Más bien, que se cocine el huevo y de que se te haga una, una cosa ahí como. No, no sé. Como de melet. bien. Sí, exacto, como melé. Pero eso pasa mucho porque a veces lo, la, las personas lo hacen directamente. En el, no hacen este paso que les comentaba de que separas la harina con las yemas en un bowl y agregas ahí la leche y lo vas batiendo. Muchas personas lo hacen directo y al momento de estarlo batiendo, por, por, por economía, por facilidad y por tiempo, quizás podría sonar como más sencillo, pero generalmente hacerlo así requiere más práctica. ¿sí? Yo he visto personas que lo pueden así, hacerlo de manera muy rápida, etcétera, pero sí implica mucho más práctica. Y si no estamos acostumbrados o no estamos acostumbrados, vamos a terminar haciendo eso y vamos a tener un huevo revuelto ahí. Entonces, siempre es preferible hacer las, las cosas de manera separada y al final lo puedes unir todo y te queda, te queda mucho más tersa la mezcla. Ahora, cuando dices que espese, a mí es una pregunta que me hacen muy seguido en los comentarios en mi página, que es, ¿qué significa que espese? Estamos hablando de una consistencia como de mayonesa, ¿no? Sí, como está esta textura que es como una salsa holandesa que es que nape la la cuchara que nape es cuando metemos una cuchara y pasamos el dedo que quede la marca y aquí queremos un nivel más es decir que metamos la cuchara no solo que nape sino que al, al meter la cuchara y levantarla de la crema pastelera dejemos la línea y dejemos el paso el de la cuchara cuando hacemos ese movimiento y queda esa es la, el, la textura idónea entonces, para hacer una tarta de fruta con crema pastelera tenemos la masa que nosotros queramos, ya cocida y ya todo frío le ponemos la crema pastelera y encima acomodamos las frutitas, ¿no? Y si se han dado cuenta de que brillan, podrían hacer un glaseado súper complicado, pero también pueden calentar tantita eh, mermelada de, de chabacano o de naranja, colarla y con eso barnizar la fruta para que se vea tan bonita como las del Instagram de Sebastián. Esto ya no se mete al horno, ¿verdad? Esto ya ahí queda. No, ya no. no ya, si ya le pusiste la crema pastelera, ya no se mete, ya no se mete al horno. Y hay una... Hay una, una Obvio, previamente que hay, que se... hay que cocinar la, la pasta para que quede buena. Claro, amigo, claro. Que si hay, que, hay que cocerla al horno. O sea, la misma pasta que hemos... Las mismas pastas que hemos estado utilizando, unos que 20 minutos a 180 grados. Depende de la masa, quizá a lo mejor 35 minutos y ya no la vas a volver a meter al horno. Ok. Y, y, y como les comentaba, que esté muy fría la masa y que esté muy fría tanto la masa como la crema pastelera. ¿no? Y cuando vas a montarla, siempre recomiendo que una vez que pusiste la crema pastelera, tapas muy bien el, la tarta y la metes en el refri. El frío ayuda a que cuaje la crema pastelera. Entonces, cuando estás montando tu tarta es mucho más fácil ir colocando los trozos de fruta que queramos y que estos no se te estén moviendo ahí constantemente, porque si lo pones en la crema pastelera y inmediatamente empiezas a adornar, vas a tener ese problema. Fíjate que para adornar yo tengo un tip, este que es que primero eh, clasifico toda mi fruta por tamaño. ¿No? Porque dices, voy, vas a tener fresas, pero vas a tener unas fresas de este tamaño y vas a tener unas así. Y entonces voy pa así, partes a la mitad una grande y en sentidos opuestos de la tarta, como si fueras haciendo un reloj. Entonces eso hace que se vea más o menos parejito el tamaño cuando estás acomodando. ¿no? Es lo que yo siempre hago con, los, con las frutas, sobre todo con las fresas, que es la que, lo que se hace con, con crema pastelera más seguido. Para que se vea más ahí prolijo en... Porque luego me mandan fotos y me dicen, no me quedó igual. No te quedó igual porque agarraste unas frambuesas y se las echaste así. Y, se <risa> <risa> y no estaba sí. fría tu crema pastelera, etc. Claro. Era lo que comentábamos un poco antes de empezar a grabar, ¿no? Que la pastelería particularmente es engorrosa por eso. Porque es mucho de medir, mucho de cortar, mucho del detalle, mucho del cuidado... Y si no tomas esa precaución, no te va a quedar un producto bonito, no te va a quedar un producto vistoso. Y acordémonos que especialmente, especialmente en los postres tienen, mucho, tienen mucha vista, ¿no? Pero no digamos que es engorroso. Para mí es una meditación. Para mí es algo en lo que tienes que estar tan concentrado y tan presente en lo que estás haciendo que es para mí un momento del día de, de relajarse, de meditar, de no pensar en otra cosa. Ya después está el momento todavía mejor que es el de comer el postre, ¿no? Sí, miren, ahí les da un tip que era lo que les quería platicar antes. Cuando habías comentado de, oye, pero ya que metiste la tarta con la crema pastelera, no la vuelves al horno, no la vuelves a meter al horno. Tengo una receta que ahora que me acuerdo la podemos utilizar perfectamente con, una, con peras, que creo que ya es además otoño, entonces ya hay temporada de bastantes peras en el mercado. Cortamos las peras en gajos, las descorazonamos. Sacamos, y cuando tengamos la masa ya cocida, sacada del horno, fría, pones en, el, en la tarta las partes, los gajos, del centro hacia afuera, bien llena. Y esta receta que les acabo de dar de crema pastelera, aparte, haces un pones a batir claras de huevo, cuatro claras de huevo, las pones a batir y ya cuando empiezan a formarse el turrón les agregas una cuatro cucharadas de azúcar o azúcar glass o azúcar estándar. Ya que tienes bien listos los picos, mezclas este las claras batidas con la crema pastelera. Te va a quedar una crema pastelera más aireada. Diplomata. Ajá, y con esta mezcla cubres perfectamente el, la tarta, agre, le, agre, le puedes agregar incluso un poquito aquí de arándanos o de nueces picadas o, o alguna nuez o algún, algún fruto seco que tengas y lo metes al horno, lo metes al horno aquí sí, a unos 20, 25 minutos a 180 grados. Y es, es un postre muy sencillo y es muy rico. Es muy sí, bueno. Eso suena increíble. Suena Se me suena así. Es, wow. es buenísimo. Y es muy sencillo. O sea, en realidad es... Y, ¿Y saben por qué lo digo? Porque muchas veces a veces nos queda crema pastelera, que no la utilizamos, que la podemos perfectamente guardar y congelar. Puedes sacar un cuadrito de esta crema pastelera que tienes en el congelador. Y, así, y por ejemplo, un día que tengas unos huevos extras y unas claras, lo, lo puedes utilizar con esta receta igual voilà, ya tienes el postre de la cena me acordé de una que me dio una amiga palestina eh, que es muy muy buena también muy facilita es pie de dátil que es algo muy muy de corte árabe dátiles no es espicadas en la base se mezcla en la de cosa utiliza en su en su base de pay normal eh, se mezcla en la licuadora una, una lata de lechera, dos o tres huevos, no más o menos según cómo estén peleados con su colesterol o sus triglicéridos, y encima se mezcla, eh, se, se vacía la mezcla esta en el pie, se le cortan los dátiles, se le ponen así encima, y se le puede poner también un poco de mez moscada o canela, y eso va directamente al horno hasta que esté cocinado, realmente el dátil va a soltar muchísimo sabor, y es una receta muy sencilla para hacer pay Mi mamá le pone piñones y nueces. Ay, es una cosa que solo comemos en Navidad porque es delicioso. Sí, sí, sí, se le puede poner no es picada así, no es picada encima, es polvoreada. O, pist o pistache también, ¿no? Uy, nada más de que está bien caro pistache. el pistache y el piñón está muy sí. caro. Pero... Bueno, el piñón es mucho más caro. Sí, el pero, piñón pero, en, en épocas navideñas llega a subir a 6 mil pesos el kilo a veces. Pero eso compran, digo, el dátil también es caro, pero compran los dátiles, entonces ponen la lata de lechera, los huevos, como si fueran a hacer un flan, es muy parecida a la mezcla para el flan. Ponen los dátiles en la base, la, la, la bañan con la, con la mezcla, nuez encima y al horno. Y cuando a todos estos ingredientes les agregamos almendra molida, bastante almendra molida, ya es un relleno que se llama frangipan, que es de almendra con huevo, este, mantequilla, este, pueden encontrar las cantidades exactas en, en mi página, y esa la pones y le pones los trozos grandes de fruta, a mí me encanta con higos, pero puede ser con ciruelas, Sí, con, con ciruelas duraz, queda increíble, ¿no? y el frangipán, pero tengo la idea de que el frangipán lleva además particularmente canela y azúcar moscabado, ¿no? Yo no le, po le pongo más acabado no le pongo canela pero le pongo un poquito de ron también uy ok sí el frangipan más da como una textura crujiente a todo lo que le pongas es buenísimo además es muy versátil ahorita que dijiste ron esta idea de el vino para cocinar la bebida para cocinar y que la gente le pone un mal vino un mal un mal ron no póngale algo bueno por favor. Pónganle algo que se bebería y no le vas a poner un... No, no, no, pero a lo que voy es que hay vinos dulces, hay vinos secos, eh, hay licores dulces y hay cosas que son un poco más este, agresivas, ¿no? No le vais a poner tonayana a tu frangipan porque ya... Ah, no, es una cosa muy mala, pero no, o sea, pónganle, o sea, si van a hacer un, un vino viñón, no sé si lo pronuncie bien o no, una cola a la cordobesa, pues pónganle un vino tinto seco, si van a hacer un postre, póngale un buen vino blanco, un buen vino tinto o un buen... Si usas un, si usas un mal tinto o un mal vino o un mal licor, se va a notar en la receta. Siempre es una idea que yo no entiendo, que siempre, ay, bueno, si vas a cocinar con vino, pues utiliza cualquiera que tengas y no, porque generalmente un muy mal vino es muy ácido y te va a romper la receta la va a volver muy ácida y no es finalmente no es el sabor que quieres. Si vas a utilizar un vino, utiliza un vino bueno o un licor bueno que, te pueda que lo puedas utilizar y que además aproveches, aproveches, aproveches y mientras estás cocinando, pues te vas a tomar. Te echas tu claro, ¡Claro! No, no, no. Claro. A ver, se están perdiendo el punto. Como es aquí nada sobra, lo que hay que hacer es agarrar los restos de las cubas que siempre agarran los quinceañeros en todas las <risa> En las bodas. Y ya eso le echas a tu frangipan para que ¡Oh! no se te borrache. No sé. Ok, bueno. no es cierto, no le no hagas caso eso. Okay. Bueno, pues también quería yo comentar sobre, la, la semana pasada hablamos de lo que es una galette, que es esta tarta que se hace sin este molde eh, tradicional, que extiendes tu masa, pones la fruta y doblas los bordes hacia adentro. Este, eso es una de las cosas que se llama galette. Y la otra que se llama galette de joie, galette, este, de Reyes, es el postre de Día de Reyes que se come en Francia, es una tarta, es un pie frío que se hace con masa hojaldrada, entonces si de verdad quieren hacer esto y no se quieren súper complicar la vida con lo, de, con lo de la masa, pueden comprar esta masa hojaldrada, generalmente pues va abajo, luego hacemos una mezcla de frangipan que como les decía es almendra molida con harina, mantequilla, ron... Este, le pueden poner fruta, eh, me acordé porque precisamente yo la hago con pera y uh -huh, con trocitos okay. de chocolate, trocitos de Uy, chocolate así de repostería, lo tapas con otra capa de, de hojaldre, bueno se supone que le, le escondes un muñequito, no que, le, que allá le dicen la, el aba, porque literal le ponen un aba, este, y es una costumbre muy diferente porque ahí nadie hace tamales, el día de la candelaria se hacen crepas, pero el que se saca en la en la tarta este, que te estoy contando, el lava, eh, se pone una corona y es el rey toda la noche. Y es como, no, esto era por los reyes magos, no... Nadie es el rey de nada, no entendieron, pero bueno. La receta es muy rica, este, como les decía, tapas también con masa hojaldrada, barnizas con huevo, lo metes al horno y es una forma muy fácil de hacer una este, tarta dulce también con la fruta que tengan. Si tienen este, arándanos azules que ahorita se está terminando la temporada, pero con duraznos, con manzanas, con peras. Eh, y bueno, si quieren la receta exacta de la frangipan, también la pueden encontrar en polacocina.com. Bueno, pues, muchas gracias. Con esto terminamos este capítulo y, y ya les, les pagamos lo que les debíamos, que era justamente las tartas dulces. Entonces, el capítulo anterior fue tartas saladas, tartas dulces y los esperamos dentro de 15 días para nuestro siguiente programa. Les agradezco mucho. Yo soy David Santa Cruz. me encuentran en redes sociales como @laBanquetera. Nos, nos acompañaron... Hola Hurtado, como estoy Estoy como arroba Pola 3 o como Pola Cocina en casi todas las redes sociales, menos TikTok. <ríe> y yo Sebastián Amaro, como arroba el tate Amaro, en Twitter y en Instagram. Muchas gracias, los esperamos, gracias por escucharnos. Hagan las recetas, compártanos, escríbanos si les sobró algo, qué necesitan, qué consejos les vendrían bien, qué cosas se les han dificultado de lo que han escuchado hasta el momento y nos estamos escuchando. Gracias.